En un video anterior hablábamos un poco sobre qué son los sistemas de clasificación, para qué sirven algunos de los más usados y cuáles hay en Revit. Puedes ver el video aquí arriba en las tarjetas y también te lo dejo en la descripción. Como lo prometido es deuda, te voy a mostrar cuál es el proceso para crear tu propio sistema de clasificación en Revit a partir del parámetro Keynote o nota clave en español y qué puedes hacer con él. Así que vamos a verlo. Por si aún no lo has hecho, recuerdas que puedes suscribirte al canal para ver más contenido similar a este de forma gratuita. Bueno, aquí tengo un modelo donde hay columnas, puertas, muros y ventanas principalmente. Resulta que por algún motivo necesito clasificar el modelo, muy probablemente porque vaya a trascender a otra etapa como el presupuesto. Tal como te lo dije en el video de sistemas de clasificación, podríamos utilizar alguno de los sistemas que trae integrado Revit. Pero para este caso vamos a crear nuestro propio sistema y para facilitarnos la vida vamos a utilizar Excel. La información de la primera columna serán los códigos de nuestro sistema La segunda columna serán las descripciones de esos códigos Y la tercera columna será dentro de cuál código queremos subclasificar el código actual Ya vamos a ver Como criterio podemos trabajar con la disciplina del elemento Es decir, arquitectura, estructura, mecánica, etc. Y podemos subcategorizar según el tipo de elemento Es decir, columnas, puertas, ventanas, vigas, muros, etc. Entonces, por ejemplo, podríamos empezar con el código A Y su descripción puede ser elementos arquitectónicos otro código puede ser AP, con descripción puertas, y va a ser un código subclasificado en el código A. Es decir, este código hace parte de los elementos arquitectónicos. Aquí podría crear otros dos códigos, como AP.1 y AP.2, donde el primero serán puertas batientes en madera de 800 por 2400 milímetros, por ejemplo, y el otro puertas corredizas en aluminio de 1500 por 2400 milímetros, y ambos van a estar subcategorizados en el código AP. Tal como hice esto, puedo extenderlo más allá y hacer lo mismo para otros elementos similares. Incluso mira que a la categoría de estructura también le añadí una subcategoría que llamé concretos, donde puse códigos pensados para los materiales. Perfecto, ahora lo que haremos será guardar como y darle un nombre a nuestro sistema. Lo más importante es que el tipo de archivo que guardemos será un texto delimitado por tabulaciones. No sirve un archivo de Excel, no sirve un archivo separado por comas, debe ser un archivo separado por tabulaciones. Guardamos y cerramos Excel. Ahora aquí en Revit vamos para Anotación, desplegamos las opciones de Nota Clave o Keynote y Keynote in Settings. Damos en Buscar y seleccionamos el archivo que recién guardamos de Excel, donde obviamente está nuestro sistema de clasificación. Y perfecto, ya lo tenemos listo para utilizar. Para este ejercicio nos vamos a asegurar de que el método de numeración sea por Keynote. Ahora, la nota clave es un parámetro de tipo, entonces si seleccionamos cualquier elemento de nuestro modelo, veremos que en sus propiedades de tipo tenemos el Keynote. Y si cambiamos el valor, veremos nuestro sistema con la clasificación y subclasificaciones que hayamos hecho. Para este elemento, entonces puedo seleccionar algo tan genérico como una puerta o algo un poco más específico como una puerta batiente en madera. El Keynote, además de servirnos para crear un sistema de clasificación personalizado en nuestro modelo, también nos ayuda a documentarlo más fácilmente. Al desplegar este menú, veremos que hay tres opciones más. La primera nos permite mostrar en la vista cuál es el Keynote de cualquier elemento. La segunda opción nos permite hacer lo mismo, pero con los materiales. Para este caso, podría seleccionar un muro, por ejemplo, entrar a sus propiedades de tipo, editar su estructura de capas, seleccionar alguno de sus materiales y en el Keynote, asignarle algún código de los que puse en la categoría concretos, como este de aquí, por ejemplo. Y ahora sí podríamos utilizar esta opción para reportar el Keynote de este material La tercera opción es el User Keynote o nota clave de usuario Esta opción sirve para asignarle un código del sistema que sea diferente al de sus propiedades de tipo Digamos que sería como un código por instancia más o menos Entonces a esta puerta que le había puesto un código le puedo colocar otro diferente sin afectar el que tenía puesto bueno, ¿qué pasa aquí? Si eres usuario habitual de Revit, sabrás que esto es muy similar a una etiqueta convencional, pero hay una diferencia fundamental. Y es que cuando tenemos etiquetas de Keynotes, como esta de acá, podemos generar una tabla automática donde aparezcan los códigos que están etiquetados en el modelo. Para hacerlo, creamos una leyenda de Keynotes. Como ves, en esta tabla aparecen todos los códigos y descripciones que estamos usando en nuestro modelo. Y lo mejor es lo siguiente. Aquí tenía dos planos preparados con dos niveles diferentes y cada uno tiene diferentes elementos etiquetados con Keynotes. Si añado la leyenda de Keynotes al plano, aparecen todos los códigos del modelo, sin importar que estén o no estén en este plano. Pero si editamos los filtros de la leyenda, podemos establecer que se filtren por plano. Para este caso, si volvemos, únicamente aparecen los códigos y descripciones que están en este plano, ignorando códigos que estén puestos en el modelo pero que no podamos ver en este plano en específico. Si vamos al otro plano que tenía preparado, verás que la tabla tiene valores diferentes y ambas parten de la misma leyenda de Keynotes. Entonces, como ves, los Keynotes son una forma excelente de clasificar nuestro modelo a la vez que nos ayuda a la documentación. Como el modelo ya está clasificado, podríamos usar los códigos para generar un presupuesto en softwares como Presto, por ejemplo. El canal de YouTube de Carolina Ramírez está enfocado precisamente a eso, a cómo podemos utilizar la información de nuestro modelo en Revit para generar un presupuesto en Presto a partir de una base de datos de precios que esté usando los mismos códigos del modelo. Como siempre, espero que el video te sirva bastante y te dejo por acá otros dos videos muy interesantes para que no te los pierdas. Ya sabes que es gratis.